Hola, soy Tim. Esta es la cuarta de una serie de lecciones que te ayudarán a aprender a tocar la guitarra. Aquí veremos algunos acordes menores abiertos, hablaremos de la cejilla y aprenderemos un nuevo rasgueado. Antes de empezar, usa el afinador de GarageBand para asegurarte de tener la guitarra afinada. El primer acorde que aprendimos en la lección 1 fue mi. Este acorde de mi se llama mi mayor. Aprendamos otro tipo de acorde de mi, llamado mi menor, y que suena así. Para tocar un mi menor, pone el segundo dedo en el segundo traste de la cuerda la, y el tercer dedo en el segundo traste de la cuerda re, y deja las demás cuerdas al aire. Ahora rasguea hacia abajo todas las cuerdas. Este es un acorde menor. Los acordes menores suenan algo tristes, mientras que los mayores son más brillantes o alegres. Para ayudarte a escuchar la diferencia entre acordes menores y mayores, prueba esto. Toca el mi menor que acabamos de ver. Ahora, manteniendo el primer y segundo dedo en su sitio, pisa la cuerda de sol en el primer traste con el primer dedo y vuelva a rasguear. Este es el acorde de mi mayor que aprendiste en la lección 1. Levanta el primer dedo y el acorde de mi mayor se convierte en mi menor. Ahora alterna entre ellos así. Mi menor, mi mayor, mi menor, mi mayor. Escucharás como el mi mayor suena alegre, mientras que el acorde menor es algo más triste. Ahora aprendamos el acorde de la menor. El la menor tiene la misma forma que el mi mayor, pero hay que desplazar todos los dedos una cuerda. El segundo dedo pisa la cuerda re en el segundo traste. El tercer dedo pasa la cuerda sol también en el segundo traste. Y el primer dedo pisa la cuerda si en el primer traste. Ahora, como hicimos con el mi mayor y el mi menor, alternemos entre los acordes de la menor y la mayor, que aprendiste en la lección 3. La menor. La mayor. La menor. La mayor. El último acorde menor que aprenderemos en esta lección es re menor. Pon el segundo dedo en el segundo traste de la cuerda sol, el tercer dedo en el tercer traste de la cuerda si, y el primer dedo en el primer traste de la cuerda mi aguda. Como en el re mayor, no pulses las cuerdas mi grave y la con este acorde. Ahora, alternemos entre el re menor y el re mayor aprendido en la lección 3. Re menor. Re mayor, re menor, re mayor. Cuando los músicos hablan de acordes menores, siempre usan la palabra menor al nombrarlos, como mi menor, la menor o re menor. Pero cuando se refieren a los acordes mayores, por lo general nos dicen mayor. Por ejemplo, llamar a un acorde simplemente re es lo mismo que decir re mayor. Hasta ahora hemos tocado acordes abiertos cerca del final del mástil. Pero hay un modo de tocarlos en el resto del mástil usando una cejilla como esta. La cejilla pisa todas las cuerdas y reduce su longitud para que la guitarra suene más aguda. Por ejemplo, si toco el mi menor y el la menor sin cejilla, suenan así. Si ahora pongo la cejilla en el tercer traste, puedo usar las mismas formas de los acordes, pero ahora suenan así. Por tanto, la cejilla hace que las mismas formas de acorde suenen más agudas. Las transporta. No necesitas una cejilla para estas lecciones de guitarra, pero algunas canciones en la tienda de lecciones de Garage Band la usan para transportar la guitarra a otra clave. Hasta ahora, hemos tocado rasgueados con el compás de 4x4 con 4 tiempos por compás. Así. 1, 2, 3, 4. En 4x4, al tocar un rasgueado con un golpe por tiempo, así. 1, 2, 3, 4. Cada rasgueado tiene la duración de una negra. Al tocar dos rasgueados por tiempo en 4x4, así... 1 y 2 y 3 y 4 y... Cada uno de estos rasgueados dura una corchea. Los siguientes rasgueados se basan en otro compás muy popular llamado 12x8. Como el compás de 4x4, el compás de 12x8 consta de cuatro tiempos. Pero en vez de haber dos corcheas por tiempo, como en 4x4... En 12 por 8 hay tres corcheas. Así: 1 y E, 2 y E, 3 y E, 4 y E. 1, 2, 3, 4. Toquemos este rasgueado de 12 por 8 usando el acorde de mi menor. Rasguearemos hacia abajo en cada corchea. 1, 2, 3 y E 4 y 2, 3, 4. Intenta acentuar un poco el primer rasgueado de cada grupo de 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí hay otro rasgueado popular en compás de 12 por 8. Lo tocaré para que veas cómo va. Este patrón usa tres golpes descendentes por tiempo, como el anterior, pero hay un rápido golpe ascendente tras el segundo y tercer golpe descendente de cada tiempo. Así. Abajo, abajo para arriba, abajo para arriba, abajo, abajo para arriba, abajo para arriba. Toquemos juntos un mi menor. Un, dos, tres y eh, cuatro y. abajo, abajo para arriba, abajo, para arriba, abajo para arriba. Abajo, abajo para arriba, abajo para arriba. Tres, cuatro, uno. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Recuerda, al practicar estos ejercicios, puedes usar el botón de bucle y seleccionar los compases que quieras repetir. La canción en esta lección usa una progresión de acordes en compás de 12 por 8. Emplearemos los tres acordes aprendidos en esta lección. Mi menor, la menor y re menor, además del sol y el do de la segunda lección. La canción tiene dos partes. La primera es la estrofa y la segunda el estribillo. Aprendamos primero la progresión de acordes de la estrofa. Tiene cuatro acordes que empiezan con un sol, luego re menor la menor y termina en do Cada acorde dura dos tiempos Empecemos tocando solo con golpes descendentes Un Dos Tres Y eh, Cuatro Y eh, Sol Re menor La menor Do Otra vez menor, la menor, do, otra vez. El estribillo alterna una y otra vez entre mi menor y sol. Toquemos usando golpes descendentes a corcheas, empezando en Mi menor. Un, dos, tres, y, e, eh, cuatro, y, e, eh, Mi menor. Sol, Mi menor. Sol. En la sección Tocar canción de esta lección, yo toco la progresión de acordes usando el rasgueado abajo, abajo, arriba, abajo, arriba. Pero tú puedes empezar tocando cada acorde una vez por tiempo. Una vez que te sientas cómodo, intenta alguno de los otros rasgueados que has aprendido en esta lección. Y recuerda, si tienes problemas para seguir la música, puedes usar el regulador de velocidad para ralentizar la banda. Espero que te hayas divertido. Cuando te sientas preparado, puedes pasar a la lección 5, donde aprenderás a tocar notas aisladas y a leer una notación de guitarra llamada tablatura.